Con, placer, con todo el cariño damas y caballeros compadre el veino palmada salud cordial ahí gente que se de planeta rica planeta rica las candelarias de los palos hay el coro salud cordialo al Beiro palmada la gente de Belén con todo el cariño señoras y señores en la corralía de planeta rica directamente a las candelarias el veino palmada la gente de Belén bueno, con esta canción voy a complacer a mi compadre Alfredo Chávez, oye mi compadre Alfredo, a ver qué dice... No me meto esa canción, la cámara mi dolor, aunque yo soy el culpable. Hey, va, ven, ven. No tenga miedo no, por porque sí. tengo desplegado, ya que la razón me trago y se pueda borrarme. Usted bien sabe que yo siempre le he pagado y además de me lo he dado, soy un hombre responsable. La cerveza no quiero que yo me pida Y no me hagas no haga que no mal con mis amigos para ya se que Bros yo estoy aquí tomando Me hey, quiero uno para llegar a la tientecita oh. okay. No está aprovecho y dígale que estoy borracho Que me enterro oh. de mi vida, estoy de prisa Jesús Cristo, que me hagan los que lo mataron Ahora uh. que no me perdone y me repitan Jesús Cristo, que me hagan los que lo mataron Ahora que no me perdone y me repitan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 soy imputable No mi amigo pegado, y cuento de plazo, que la verdad donde pago se casi puede amorarme usted bien sabe que yo siempre le he pagado y además de nada estoy robado. soy un hombre responsable Porque La cerveza no que yo respira Y no me hagas que le mando mis amigos Estoy haciendo que yo estoy aquí tomando De, de vos, que no me llegue la No te aproveché y diganme que estoy conmigo Y reperdón de, de mi bebida se te prisa Jesucristo Cristo roba no lo quiero matar Ahora que no me de mi bonita Jesús Cristo que no lo quiero matar Ahora que no me